En el primer video aprendiste cómo subir videos a Instagram desde la PC mediante la extensión Desktop for Instagram para Chrome. En el segundo video te enseñé cómo hacerlo a través de un emulador de Android, pero en este video vas a aprenderlo sin la necesidad de utilizar extensiones o programas de terceros. Vámonos con el intro. Y bueno, varias cositas antes de comenzar. Mira, quiero invitarte a una masterclass completamente gratis que estoy dando de forma recurrente, donde te enseño razones importantes para aprender Photoshop, incluso la más divertida, como tú ganar mil dólares al mes usando el programa, y de forma pasiva y recurrente. Si te interesa el tema, si eres de lo que te gusta el Photoshop, porque a mí me encanta, pues es tan fácil como darle un clic a mi página, web, pues, fotoprendizaje.com, y le das un clic al botón Masterclass gratuita. También te voy a dejar un código de barra, creo que por aquí, por aquí, por aquí. Para que también escane el código, ¿verdad? Le des pausa al video. Escane el código. Y ya con eso te va a mandar directamente a esta página web. Aunque también te la voy a dejar en la descripción. Entonces mira cómo es que ahora se sube video desde la PC en Instagram. Es a través de la nueva plataforma que tiene Facebook llamada Creator Studio creator studio para tener acceso a la misma pues tú lo que vas a hacer es, es acceder a tu fanpage en este caso la foto aprendizaje de la fanpage que yo tengo y en este menú contextual que se encuentra en esta zona izquierda pues buscar la casilla o el botón o la palabra creator studio le damos un clic acá y esto prácticamente es un gestor de archivo, tanto para Facebook como para Instagram. En caso de que tu cuenta de Instagram no esté vinculada, pues la coloca y listo. Aquí puedes uh, poner un calendario, agendar eh, lo que son tus posts, bien interesante como lo ves acá. Aquí te dice las horas, los días que se publicaron, los días que tú no publicaste, puede hacer publicaciones eh, en, en futuro. Todo esto. Aquí es para vincularle tu cuenta en caso de que no la tengas activa. Aquí conoce el tema de la monetización. Todo eso. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos compete hoy. ¿Cómo subir un video desde este, la PC para Instagram? Pues es tan fácil. Le das a crear publicación. Y aquí tenemos dos tipos. Si es un video largo, pues obviamente tú vas a utilizar el IGTV. Si es un video um, que es corto, tú le das a fit de Instagram pero si es un video que se cede de los 30 segundos ¿verdad? pues automáticamente tú vas a verlo en el feed y también en el IGTV de Instagram como tú quieras entonces aquí también tengo la oportunidad de publicarlo para mi red social Facebook para mi fanpage entonces fíjate cómo funciona le doy, a agregar contenido busco ese video en este caso vamos a usar uno de los videitos que tengo aquí para la masterclass vamos a utilizar esta este aquí está, le doy a subir ahí está el video, espero que suba activo que se publique para para también el facebook aquí puedo elegir una imagen en cuanto a portada se refiere vamos a elegir esta o también yo puedo utilizar una imagen existente que yo busque en internet como tú quieras en configuraciones avanzadas puedo vincular lo que es un socio a un comercial para que también él de forma indirecta pueda promocionar o publicitar esta publicación, ¿verdad? etiqueta a personas puedo etiquetar a 20 personas en mi contacto solo busco la palabra clave etiqueto y listo ¿Lo ¿Cuál es la persona a la que tú quieras, obviamente. Eso no es algo. es la persona que te sigue. Mira, mi hermano, yo el Converse. Listo, lo voy a dejar ahí. Bien. Entonces, ah, retrocedo esto para acá. Eh, pongo aquí un texto, ¿verdad? El texto, obviamente, el copy ya debe de tenerlo prehecho. Eh, vamos a. A tomar uno que tengo ya prehecho en grupo de telegram para no comenzar a escribir todo esto sino ya usar uno existente um, sería aquí ahí está copio este Pan. pego Pan. hashtag hasta clase gratis clase gratis Eh, tutoriales de photoshop obviamente los hashtags van pegados no sé qué me pasó ahí listo y ahí yo pongo los hashtags que yo quiera y bueno ya una vez que tengo ya mi copy mi hashtag mi portada las personas verdad que le puse un tab para que ellos les llegue esa notificación ya vinculé este post con mi página web en facebook pues lo que resta es publicar. Yo puedo publicar directamente, o yo puedo agendar esta publicación como lo ves en pantalla. es Decir que no se publica ahora, sino que se publica otro día. Ya eso lo manejas tú. Hay personas que lo que hacen eso, ¿verdad? Los community managers, lo que hacen es, es que um, dura un día, ¿verdad? Y programan su publicación de un mes. Aquí de un mes. Ya no tienen que estar, ¿verdad? Siendo recurrente. Haciendo publicaciones diarias Sino que hacen todo ese proceso Un día, se toman una hora, dos o tres Y ya con eso ellos son felices Bien, entonces en mi caso Lo voy a, a, a promocionar ahora Lo voy a publicar ahora Entonces le doy un clic al botón publicar ¡pam! Le digo publicar cómo está ¡pam! Espero que cargue y dice que ya se publicó correctamente. ¿Qué resta ahora? Bueno, vamos a ver si, si, si eso fue verdad, si se publicó verdad. Vamos a entrar a mi, a mi Instagram. Vamos a ver, a dar para atrás. Aquí está. Vamos a darle un refresh. Mírenlo ahí. Eh, y efectivamente, mírenlo aquí. Esto fue lo que yo publiqué. No sé si se puede ver. No creo que no tengo. Voy a tener que acercarme a ver. No se ve. Ah, pero yo puedo entrar a internet aquí, ¿verdad? mi Instagram. Wow, qué necesitaba. pero elijo mi página web. Y mírenlo aquí. Y con eso ya, ya hay una persona que incluso lo vio. Y ya con eso entonces puedes publicar videos en Instagram desde tu PC sin tener que instalar nada. Espero que este video te haya gustado. Como siempre, te animo a que te suscribas a nuestro canal, que compartas el video con otras personas que quieran verdad, eh, ahorrar tiempo con sus publicaciones en Instagram, sobre todo en formato video. Dios te bendiga mucho y... Chao, chao. Ay, Dios mío. Vivir en varios es un problema. Mira, ahí, ahí entra un motor.